Luego que ciudadanos denunciaran la deficiencia del servicio de agua potable, el encargado del Instituto Nacional de Aguas Potables en el municipio de Tenares asegura que trabajan para solucionar el problema. Queremos seguir aplicando alguna eh, estrategia para seguir mejorando el servicio. Eh, ya nosotros solicitamos una válvula para colocar estratégicamente una en la zona de, de la calle Sánchez y otra. En la parte de Corozar Abajo, eh, también nos reunimos con la comunidad la semana pasada y estamos viendo cómo mejoramos también un poco más el servicio. El tema es, un, un, es relacionado a la votación y hemos eh, orientado un poco más a la comunidad de, de cómo debe de En Cámara yurel de Jesús, NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.